de constante Tú. chao amichis de Fisi más. para las personas que no me conocen me llamo Juan Pablo Córdoba un educatore físico son 27 años que me aleno, me aleno a cuerpo libero, me aleno con el manubrio, me aleno con el elástico lo importante es ser constante y vas a ver grandes resultados para el giorno de hoy ¿qué cosa voy a hacer voy a hacer un entrenamiento para las gambe y e la espalda y por último le ayungo un ejercicio para el abdomen para el día de hoy habíamos bisogno de estas bandas elásticas puede ser una dos si tú no tienes problemas habíamos bisogno de un tapetino de estos manubri si tú no hay el manubri no te preocupes puedes prender un, una botella de agua puedes prender cualquier eh, cosa que sea pesante en casa y te alene no son excusas para no a ok. Voy a iniciar. Voy a iniciar. Voy a descargar cuál de peso. Voy a meter cuál tapetino que no manque no la, la, la, hidratación, la hidratación. Vamos a, a movernos un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. El bracha, le bracha. Aunque vamos a, a mover el bachino. Cuestos es ejercicios. Si tú me lo fai de 2 a 3 vueltas a semana, vas a ver grandes resultados. Vamos a iniciar eh? moviendo un poquito la la cavilla. Ta, 1 2 1 2. Muevo, muevo, muevo, muevo, muevo un poal de nocio. Ta, ta, un poquito de calcho, cambio el altro. Ta, ta, ta, la cavilla gira, gira, gira, gira, gira. 1 2 1 2. Me piego, me piego. Una, dos volte, dos volte. Tra. Última, última, última. Okay. Perfecto, voy a encrochar ¿eh? sin pegar el ginocchio y lentamente. Vamos a portar ¿eh? la fronte al ginocchio, si lo Respira, respira. Cambia. La gente irá, Pablo, ¿cuánto ya ni ¿No? <risas> Ok, perfecto. Vamos a iniciar ¿eh? Vamos a hacer un piccolo riscaldamiento, riscaldamiento, si vuole, si vuole, si vuole, al menos entrar con un poquito el cuerpo activo, activo, que así evitamos farnos normales en nuestros ejercicios, ejercicios. Para el giorno de hoy voy a utilizar eh, muy timer, un timer, voy a generar, voy a generar 60 segundos de, de, de labor con 25 segundos de recupero todo depende de las tus condiciones, tú puedes hacer aunque 30 segundos de, de, de, de recupero, aunque 40, yo voy a hacer 25, no voy a diventar eh, tropo lungo el video porque tú dirás Pablo, tropo lungo, un ejercicio y lo voy a repetir tres voltes tres voltes, tú a casa lo haces 4 5, 6 y 7 ok, vamos a hacer un poquito los rescaldamientos vamos a hacer un poquito de, de jumping ya, y fachamos un poquito de de salto, salto salto salto salto salto salto ok me preparo 3 2 1 vamos a fare 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 en più. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 en más 1 2 3 4 5 5, 6, 7, 8, 9, 10 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en 10 ok, nuestro próximo nuestro próximo ¿qué okay, vamos a hacer? vamos a hacer esto 1, 2, y yendo pero una única vez que toque voy a, voy a cambiar eh, el toco de la mano por ejemplo, con la mano toco, mano contraria toca mi contrario está, yendo después mano contraria Toca pie contrario. Vamos a hacer una ventina. Prepárate. 3, 2, 1. Vía. Toca. Toca. Escende. Toca. Escende. Toca. Escende. Toca. Escende. Toca. Vamos a hacer uno. Vamos a hacerlo más dinámico. 1, 2. Y así più más fácil. dinámico. 3, 2, 1. Vía. Ta. Ta. Toca. 1, 2 Toca Ta Ta Toca Ta Ta Esciendo, esciendo, esciendo No portando el dorso Avanti, guarda, dirito Ta Ta Esciendo Ta Ta Esciendo, toco Ta Ta Esciendo, cambio Ta Ta Esciendo, cambio Ta Ta Esciendo Ta Ta Ta mi piace ta ta crescendo cambio ta ta crescendo faccio da lato, da lato da lato uno due ta. uno due ta. uno due tra tre in più uno due ta uno due tra. tra, ultimo ultimo ta ta ta uno in più ta ta Ah, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Se rescalda, se rescalda un poquito, un poquito, un poquito. si el batito cardíaco, nuestro cuerpo, eh, entra activo. Podemos hidratarnos, hidratarnos. La hidratación es importante. Como he dicho prima, vamos a fare un minuto, un minuto de esfuerzo físico. Yo voy a utilizar eh, un manubri de 10 kg. Tú puedes prender uno de 20 kg, 40 kg o una botella de agua. Todo depende de la tu capacidad física, la tua condiciones. Ok. Voy a impostar, el, voy a impostar la, la banda, la banda la banda elástica a un punto fijo. Como puedes guardar, eh. o ni colores una resistencia la piudura dura de la, la aranchón. vamos a ponerla vamos a ponerla en un punto en un punto fijo ok un punto fiso perfecto perfecto perfecto voy a explicar, voy a explicar los cuatro ejercicios que vamos a hacer nuestro primo ejercicio. Me, me meto la, el, el elástico al girovita En español. <ríe> en el umblico, en el umblico. ¿Qué voy a hacer? Voy a, a hacer corsa, corsa. Voy a tirar duro, duro, duro, duro. Que yo senta que el elástico me tira, pero yo vado avante. Así. Laboramos un polegamba. cosí también... Con este ejercicio nos sirve de, de riscaldamiento para escaldar un polegamba. Nuestro... Nuestro segundo... Nuestro segundo ejercicio que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner un tapetino a tierra para que no nos haga mal el ginocchio. Vamos a hacer esto. Con el peso. Con el peso en la mano. Lo hago de frente, de frente, de frente, de frente. un malencato. Guarda de frente, de frente. Qua. Prendo el peso. 10 kilos que tengo. Yo... Uno, dos. Hago dos. Uno, dos. Salgo. Uso le braccia para trabajar las espaldas. Uno, dos. Y scendo. Uno. Dube, nuevamente. Pa, y así continuamente. Cueste, ese es nuestro segundo ejercicio. Nuestro segundo ejercicio. Nuestro tercer ejercicio, vamos a hacer abdomen. ¿Qué vamos a hacer de abdomen? Vamos a utilizar el peso. Vamos a hacer cueste. Cueste, expostando de un lado al otro lado. Sin zafarse mal con, con el peso ¿no? <ríe> nuestro, nuestro cuarto. Nuestro cuarto. Nuestro cuarto ejercicio. Nos metemos en el elástico, prendemos el peso, paso adelante, yendo vado avanti con el manubrio. Ta, siempre con esta con el gamba, con esta con esta. Tra, un minuto con la estesa gamba. Ta, dopo, suena las señales, 30 segundos, 25 segundos y cambio de gamba. Pues este es un entrenamiento corto pero tosto. ok, me tocó el peso, me tocó el peso, el peso, el peso, el peso del peso del peso vamos a generar nuestra nuestra señal, nuestra señal nuestra señal nuestra señal nuestra señal nuestro nuestro método tabata tabata corto pero intenso no veo no veo el, el timer ok perfecto otro vato otro vato me preparo, me preparo. Me meto aquí. Meto el elástico vecino al girovita. Vamos a hacer corsa. 3, 2, 1, via. Aspeto las señales. Ok, corsa, corsa, corsa. Ginocchio su. su Suel ginocchio, su el ginocchio. Uso le bracha, uso le brazas, Respiro, respiro, respiro. Ta guarda como el elástico tira, el elástico tira, ta, ta, ta, ta, ta. Con este ejercicio, laboramos un polegamba laboramos el polpacho, laboramos el glúteo, el glute, glute. continúa. Alza el esguardo. Es eh, un minuto, un minuto, un minuto. Ta, tira, tira, tira, tira, tira. Tú la fai, tú la fai. Sabes si una persona eh, eh, eh, victoriosa, victoriosa, por la victoria, por la conquista. Pues este año que está iniciando deben de meterte en forma. No solo per, por la parte estética, Aunque, pero la salute. Andiamo, andiamo. Continua. En punta, en punta, en punta. Se siente, se siente. Tú no mola más. Ah, su, su, su, su. Ah, dame tu fuerza, pegado. Ok, ok. Nuestro segundo abdomen, abdomen vamos a meterle abdomen, abdomen abdomen no, no hay abdomen, no, sigue con este, sigue con este, con este, de frente 10 chiquillos, 10 chiquillos en ginocchio abro grande 1, 2, 2, 1, 2, salgo 2, 1 2 echando 1 2 ta ta cambio de gambe 1 2 1 2 salgo si va 2 2 1 2 echando 2 1 2 ah, ta ta cambio cambio de gambe a 2 1 2 salgo espalda por un abordo de espalda ta, Ellendo, va uno, dos, ellendo, cambio, cambio, gambe, ta, due, uno, due, salgo, uno, due, ellendo, due, uno, due, ta, ta, cambio, cambio, gambe, uno, ta, due, uno, due, ah, ah, ah, ah, Abdomen, abdomen, abdomen Abdomen Abdomen Plan, plan, plan Sin zafarte mal Sin zafarte mal Vamos a postar el peso de esta forma Sin zafarte mal ah! Ok Plan, plan, plan Uno Sin zafarte mal Contrae el glúteo, contrae el glúteo. Ok Piano, piano, te la fai, te la fai, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, ah, sí, sí, sí, tú puedes, yo puedo, ah, ah, se siente, no, sí. Sí. Ah. Ah. Uh. Ah. ok cual continua. con el peso va adelante. tiro avanti tiro avanti el push así pues si logramos aunque les vale Estamos labrando gambe y espalda Tú puedes modificar modificar el peso. ok, Paso paso avanti, guarda. Un paso avanti y siendo dietro. Sí. Siempre con la extensa gamba. ¿Va? Tiro avanti. nuevamente tira. Tira el elástico. Tira la gamba. Sí. Va. Siempre la espesa gamba. Tra. Importante que el ginocchio no supere la punta del pie. Directo como un caballo, guarda, directo. Sí. Siempre. Tú puedes modificar el peso. Prende un manubrio de, de 10 kg, 8 kg, 20 kg. Prende la bambina. Continúa. Ok. Pausa. Pausa. Cambio de cambio. Uf, 60, ¿no? 60. 60. Nes uno. Te regala niente, Nes uno, no es uno. Nes uno, no es uno. Tú tocaste este esfuerzo. Vendrá pagato siempre lo digo en mis mi vídeos que facho. tu toco este esfuerzo vendrá Dale. <tose> cambio, cambio, cambio, guarda cambio, avanti uno cambio de cambio, guarda, cambio de cambio tiro tomado el lavado de la medio ta. Ta. ta ta Solo Solo de vale la espalda yendo, tiro ta avanti ta. Ta. ok nuovamente dai grande avanti tiro Sì. respira respira Ta. Ta. ok nuovamente dai grande e scendo tiro come potete guardare il ginocchio guarda il ginocchio mio conquisto metto la firma Ta. ok ah. Ah. Ah. sembra facile no sembra facile è facile respira profundo mantén una buena postura avanti yendo grande avanti ok perfecto hayamos hecho nuestro primo round vamos a iniciar nuestro segundo round nuestro segundo round, segundo, segundo segundo estoy haciendo 25 segundos de recupero, tú puedes hacer 30 frente uno, Ta. si mantente mantente Ta. si Ta. Ta. Ta. que el elástico, que el elástico cueste su función, te tiene bien dietro y tú tira avanti, Ta. su su Ta. Ta. vamos vamos si si si si si, si. Su. Inicia a caer la cocha de Flores, ¿no? Respira, respira. Ah, concéntrate. Ah, ah vamos, vamos, vamos. soy fuerte, soy fuerte. Soy un espartaco uh, Madre de Dios Ya se siente Lo no facho de lato Lo no facho de lato que continúa Ah no, es sin tapete Sin tapete Ah no, el tapete sin sí, justo Tapeto para el ginocchio ¿Cuál continúa? En ginocchio Ok, arriba 2, 1, 2, salgo. 1, 2, il l'allenamento a ginocchio. 1, 2, scendo. 2, 1, 2, salgo, uno, due, il gluteo 1, 2, e scendo. 2, 1, 2. 2, 1, cambio. 1, Due, salgo, uno, due, enciendo, uno, due, ta, ta. Cambio de cambio, cambio, cambio. Due, uno, due, salgo. Uno, due, enciendo, due, uno, due, ta, ta. Cambio. Uno, due, uno, due, salgo. 1, 2 uh, uh. Madre de Dios ¿Cuál continúa? Abdomen, abdomen Abdomen, abdomen Tú puedes modificar el peso pues Esto tiene 4 kilos Vamos, sí, atención de mano con le mani, atención de dita. atención de con los dedos, con los dedos, ah. respira, respira, uh. vamos, si no hay fuerza, rimane en plan, rimane en plan, ah, la uh. uh. oh. Yeah, yeah. Se la terabay. Les postan, les postan. ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Ah! Madre de Dios, Madre de Dios, no se mola más, no se mola más, este esfuerzo es vale la pena, vale la pena, no te regala niente, la salud te costa, la belleza te costa, todo te costa en esta vida, ah. te quieren andar al cielo, pero nessuno quiere morir, debes de notar luchar, luchar, ok, ok, paso avanti, paso avanti. está haciendo, uno, Siempre las casa gamba ta, yeah. Me dice Señor, es dura, cierto que es dura, pero cuando no se mola Niente, ah, ah, fuerza, fuerza, fuerza, ta, tira, ah, nuevamente, grande, echando, tiro, sí, nuevamente, dai, dai, grande, echando, tiro, madre de dios, ya se si nos centro la espalda Ta, ta, y aunque le gambe, ya que le soy un notatore, ah. soy una, soy una, una guerrera sí, sí, vamos, vamos, vamos, vamos, tira, ta, sí, siempre la sacan para la estesa la estesa ah, ¡Uf! Uh. Uh. ah, ah, te hidrata y preparo para cambiar de le gambe uh. Uh. grande avanti grande avanti y e grande avanti grande avanti y e grande avanti, extiendo ¿por qué no lo faccio de frente? si lo faccio de frente, puede ser que el, que el pie venga fuera en el vídeo ahora lo faccio de lado, pero tú lo haces de frente tira ah, nuevamente grande tira el ginocchio, no se exposta avanti tú arriba y extiende detrás tira avanti tú arriba, arriba extiende detrás ah, y avanti Sí. Arriba conquista, mete la firma, ta, nuevamente, sí, vamos, vamos, vamos, ta, yendo, tiro, ta, nuevamente, avante, yendo, tiro, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, ta, yendo, tiro, sí, sí, un entrenamientos corto pero intenso, pero eficaz eficaz Vamos a hacer nuestro último round, nuestro último round. Siempre de frente, de frente. Vamos a espinjar. Ah. Ay, ay, ay. Ay, se la fai, se la fai. Se la fai, se la fai. Este año, ¿quién vince la NBA? ¿Quién vince? ¿Quién vince? No. Su. Su. Su. El elástico te debe tirar, tirar, tirar. Mira que está, está, está recto, está directo. Tira, tira, tira. Ta, ta, ta, ta. Tira, tira, sí. Tira, tira, tira, tira, tira. Ta, ta. tira, tira. Ah, respira. Que entre el oxígeno. Vamos, vamos, vamos. Ah. Ah. Noche de dolores, noche de dolores. Pues este ejercicio es la última vez que lo fachamos. Diventará historia. Continúa, continua. Dai, dai, dai. Sí. Ah. Ah. Ah. En ginocchio, en ginocchio. Via. Dos, uno, dos. Salgo. Uno, e dos. Y Uno, dos. Ta, ta. Cambio. Uno, dos. Salgo. Uno, e dos. Y 1, 2, cambio, cambio. 2, 1, 2, salgo. 2, desciento. 1, 2, ta, ta, cambio. 1, 2, 2, desciento. 1, 2, cambio. 1, 2, salgo, contigo con el glúteo 1, 2, extiendo 1, 2, ok, cual uh. well, continua? Abdomen, abdomen, abdomen, abdomen, abdomen, abdomen, ce la fai, ce la fai, diventará historia el abdomen último vamos uh. no sea dolores no sea dolores Como dicen en Argentina, quien quiere celeste, es que le cueste. Ah, quien vuelve a parir, debe sufrir. Pero por la salud. Uh. Traes lute. No se mola más. Hidrátate. Último esfuerzo, último esfuerzo. Último esfuerzo. Eciendo, solo con uno, Eciendo, tiro avanti, Dai. grande avanti, Eciendo. tiro, ta, vamos, vamos, ta, yendo, tiro, ta, nuevamente, ta, ta, tiro, ta, anda todavía el sol anda todavía el sol no hay problema tú sales el sol ta uh. ta ta ta ta fuerza Último, último, último. Ay, ay, ay. Ay. Vamos, vamos. Cambio de gambe, cambio de gambe. Está, esciendo, tiro. Avanti, está, esciendo, tiro. Avanti, está. Esciendo, tiro, avanti, ta, esciendo, tiro, avanti, ta, esciendo, tiro, va, y va, tiro, ta, esciendo, tiro, fuerza, ta, esciendo. Tiro, ah. cambio, dale, dai, continua, Ta. tiro, va, nuevamente, avanti, descendo, tiro, ah. forza, forza, estamos finalizando. Ta. Tiro, dai, forza, forza. Ah. muy bien. No ha estado fácil, no ha estado fácil, pero hemos rayunto nuestro objetivo, vamos a hacer por último 5 eh, minutos de stretch, para no andar un poco a la casa como Robocop eh, todo el contrato, vamos a andar más soltos, más solto. Ok, prendemos el tapetino, prendo el tapete, vamos a hacer nuestros 3 ejercicios de stretch que nos ayudarán a estar en medio. Ok. Me extrayo, me extraño, Me acuesto, me acuesto, me acuesto, me acuesto. Cambio el capelino, la gorra. Ok, piego un pie, y piego uno. Vamos a. Una espinta, una espinta al peto. Respira profundo. Cambia. Siempre. Con la mano prendo la punta del pie tiro lentamente fino donde yo riesca si tú arriba cua, fermate cua si tu arriba, so lungo va bene fermate li, fermate li ok, perfecto que vamos a hacer, prende cueste, prende cueste tira su, tira fino lo que tú riescas cambia de gambe Ok, te la esa gamba. Adesso, tú te due. Perfecto, perfecto. ¿Qué cosa voy a hacer? Extendo, extendo, extendo. Vamos a encrochar un pie, un pie, un pie. La parte contraria la otra mano va a abrir, va a abrir escuchamos esto ok cambia, cambia, cambia encrocho, guardo para la parte oposta ok, perfecto seduto, seduto, seduto de uniti, vado avanti sin piegar el ginocchio. ok gamba en dietro, una gamba en dietro vado avanti, lentamente vamos a apostar la frente al ginocchio. si lo ok cambia, cambia, cambia cambia, ok, a eso pianta con pianta, pasamos la farfala, a la farfala Okay, cambio, encroche un piedi, mano contraria, una piccola presione ¿eh? cambia Okay echando nuevamente de frente. Respiro profundo ok me alzo, me alzo, me alzo, me alzo, me alzo me alzo, me alzo, me alzo. vamos a aportar el talón al glúteo. si no el equilibrio, abro el brazo abro un brazo, abro un brazo Ok, cambio. Ok, perfecto, perfecto. Me da un poquito. Hago un poquito más lento. Me da un poquito la, el girovita, Las caderas, el glúteo. Tornen dietro Ok, perfecto. Un poquito el brazo. Que elaboramos un poquito el brazo al hacer este ejercicio así de frente. Abro, chiudo. En dietro, una piccola presión en el gomito. En dietro, siempre la tres a mano. Viene avanti, facho esto. Cambio. En dietro, perfecto. Vamos a fare esto por último. Uno, dos, abro. Uno, dos, abro. Uno, dos, abro. Uno, due, abro. Espalen indietro, espalen dietro, avanti, su y gracias, gracias a todas las personas que, que han guardado con este canal y que se han entrenado con estos ejercicios Fisi ma. si tú seis constante vas a ver grandes resultados, mira comando, no molares, no molares a la prima dificultad de cuore, pablo